que no estás conmigo lloro en soledad quisiera escapar creo que ya no tengo más amigos todos se han ido contigo y ya no puedo más si tú no estás intento no pensar en el día y la sola intento no soñar que soy parte de ti ahora me matan lo que Sabes bien que no puedo con esto, no quiero dejar de verte ahora Mírame otra vez, ¿soy real o soy de papel? Sabes bien que no puedo con esto Yo sé muy bien, no volverá.